¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video de mi canal. Hoy quiero invitarles a mi clase. Hoy es mi último día de clases y quiero invitarles a que me acompañen. Así que vamos a tener a una profesora también que les va a dar unas ciertas recomendaciones sobre venir a Austria y estudiar en la universidad. Así que acompáñenme este día porque por fin terminó el semestre. Estamos esperando el bus y estamos aquí, tenemos que ir hasta aquí, Beringer Park, 19 minutos. No sé si logren ver aquí detrás de mí, Yo voy a tratar de disimular un poquito, pero a las personas. Hay todo tipo de culturas, toda clase de cultura en este país y por eso quise ver esta materia de esta carrera que se llama Transculturización. Porque de verdad, Viena es como la meca de todo tipo de culturas ahí Gente de, de los países árabes, de Latinoamérica, Estados Unidos Demasiado, miren para acá, solamente aquí Se puede ver de todo, de todo Voy a disimular para que no se den cuenta que los estoy grabando Bueno, ya estamos dentro de la universidad y esto es un gimnasio, es como un colegio y de hecho se ve que no es una universidad, se nota. ya estamos entrando a la salsa. Se nota que no es una universidad o fue preparada para una universidad porque es bastante chiquito y no sé, es chiquitísimo. Tiene como cinco pisos apenas, entonces, bueno, estamos en el ascensor. Esperemos, esperemos. Bueno, por fin me encuentro con la profesora. Hola. Ella se llama Ine Castillo. Ya Hola. terminamos nuestra materia hoy, nuestra última clase, así que bueno, ella les quiere dar un saludo a todos y sí. Bueno, gracias Cecilia, por invitarme a hablar y por los videos tan interesantes que seguro que haces para tus alumnos. Bueno, nada, y animo a todos los chicos que ven los videos a, sí, a estudiar en una universidad europea. Es una experiencia muy buena. Mm, adquirir cultura, conocer gente, uh, sí, salir un poquitito de la burbujita donde uno está y conocer gente también. ¿sí? Bueno, un saludo grande. Bueno, nos vemos y espero que el próximo video pueda seguirles informando un poco más y tal vez aparezca otra vez la profesora o otro profesor, <risa> pero bueno, nos vemos muy pronto. Chao. Bueno.